Ok, hola qué tal mi gente, en este video yo les voy a explicar qué se necesita para que el Bitcoin llegue a 100 mil dólares, hay mucha gente que tiene la expectativa de que el Bitcoin va a llegar a 100 mil dólares, ok, hoy en día el Bitcoin vale 47 mil eh, dólares, 47, estuvo momentos donde el Bitcoin por ejemplo llegó a costar unos 60 y algo de, de miles de dólares, por ejemplo el Bitcoin por ejemplo, dentro de la, la página aquí de CoinMarketCap, vamos a ver un poquito de la historia del Bitcoin, numéricamente hablando. Eh, vamos a poner all. Miren aquí, el Bitcoin estuvo en los 60 mil, 64 mil dólares. Miren ahí, 67 mil dólares llegó a costar el Bitcoin. Entonces mucha gente tiene la expectativa de que de aquí a un tiempo es posible que llegue a los 100 mil dólares. Entonces, ¿qué se necesita? Lo primero es que para nosotros calcular el precio de una criptomoneda necesitamos saber lo que es la capitalización de mercado y las acciones en circulación. Quiere decir en esta página Coin Market Cap que hay para disponible para el público existen 18 millones de bitcoin ok si usted quiere comprar todos los bitcoins disponibles usted va a invertir o va a gastar 904 billones de dólares ok eso es todo el dinero que hoy en día ha introducido en el bitcoin hasta el día de hoy. Este número de, de volumen de 24 horas. Quiere decir lo que se ha invertido en Bitcoin. Las últimas 24 horas. Que equivale también a una cantidad enorme. Que son 22 billones de dólares. Se ha invertido. O sea trans transacciones. Ahora bien. Un dato importante. Para que se necesita. Para que este número que está aquí. El precio llegue a 100 mil dólares. Le di al precio sin querer. qué se necesita. Para que ese precio llegue a 100 mil dólares. Se necesita. Que este número que está aquí. Que es el número que cambia juntamente con el precio, su capitalización de mercado. ¿Qué es la capitalización de mercado? Es el número de criptomonedas, o sea, en circulación 18 por el precio actual. Si yo multiplico 47 el precio actual por el, el total de circulación, me va a su capitalización de mercado. Ahora bien, ¿qué se necesita para que el Bitcoin suba a, 10, eh, a 100 mil dólares? Este número debe incrementar a una cierta cantidad. Hoy en día el número está cerca de. Estas son eh, 900, 9, 900 billones de dólares o sea, Necesita llegar Vamos a ver a qué número necesita llegar la capitalización de mercado Significa que más gente necesita invertir dinero en el Bitcoin Ok Hay mucha variable obviamente Que la gente empieza a holdear Que la gente no siga vendiendo y comprando Porque la acción de compra y venta es lo que hace que el precio fluctúe Suba, baje suba, baje Ok Entonces para que el precio llegue a 100 mil dólares necesitamos lo siguiente vamos aquí un documento de Excel yo preparé este documento totalmente gratis ustedes lo pueden descargar en mi página ¿en qué consiste? Yo tengo la capitalización de mercado el nombre de la criptomoneda y tengo la cantidad el supply o sea la cantidad de acciones que hay circulando en el público suponiendo el Bitcoin que la, esta columna que está aquí esta fila tiene una circulación de 18 18 millones que ya lo dijimos verdad entonces si yo quiero que el Bitcoin llegue a 100 mil dólares Vamos a suponer, yo tengo que tener esa capitalización de mercado que está ahí, que es un número enorme. Ahí hay 1.8, eh, ahí hay 189 billones de dólares. O sea, no existe esa capitalización de mercado todavía en el mundo cripto. Si suponiendo que yo quiero que el Bitcoin llegue a los 80 mil dólares, lo cual está, se podría decir que está más cerca. Miren ahí su capitalización. Se necesita esa capitalización. ok que no la ha logrado, obviamente, cuando llegue a esa capitalización de mercado, entonces el Bitcoin va a costar 80 mil, cuando llegó a 67 mil, vamos a ver de cuánto era su capitalización de mercado, 67 mil dólares, su capitalización de mercado era de 1.2 trillones de dólares, eso, eso es una locura, 1.2 trillones de dólares, entonces nada, hoy en día el Bitcoin, su precio actual es de 47 47 con 738, si yo lo pongo aquí, 47 con 738, miren ahí, la capitalización actual que son de 900 mil millones de dólares, mirenlo ahí, capitalización actual, va, va fluctuando, recuerden que el precio va variando constantemente, entonces miren algo, para que llegue a 100 mil dólares se necesitaría esta capitalización, 100 si mil dólares, mirenla ahí, ese es el número que usted necesita para que el Bitcoin cueste 100 mil dólares. Señores, nada, nos vemos eh, en el próximo video. Espero que este video les sirva de ayuda. Recuerden que en el enlace, en la descripción, hay varios videos donde ustedes pueden calcular el precio de una criptomoneda. Hay un video bien interesante donde yo comparto por qué hay tokens como Chiva eh, que no nunca van a llegar a un dólar ni a 10 centavos de dólar. Eso es imposible. Okay. entonces nada, pero el sirva de ayuda y de nutrición. Recuerden que no es diciéndole a ustedes vaya invierta ni deje de invertir, ni compre ni venda. Ok, es mi punto de vista y lo que hicimos aquí hoy fue un análisis matemático en cuanto a los números eh, que ya están en, en el CoinMarketCap. Ok, nos vemos en el otro.